Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Eh, bueno chicos, hoy tenemos, eh, como bien dice el título, el sorteo. Vamos a estar organizándolo. Eh, estuve viendo los comentarios que me dejaron en el video anterior, anterior eh, al anterior. Y que estuve consultándoles más que nada el hecho de qué querían o de qué forma querían que se haga este la entrega de este vehículo, este 122 TM, eh, hacia ustedes, digamos. Y las conclusiones que pudimos llegar a sacar Es que se va a hacer a través de un sorteo Como lo hacemos habitualmente Parece que les gusta ese, ese modo Así que yo lo respeto Y por mayoría de votos vamos a estar haciéndolo De esa forma Yo también había pensado en el hecho de, de hacer tipo un torneito Algo así, pero bueno, la mayoría me dijo que no Que estaría bueno hacer un sorteo y que sea lo que Dios quiera eh, Así que nada, respetaremos eso Lo que la mayoría cree esto es una democracia media rara Porque yo acá termino tomando las decisiones Pero al fin es símil es democracia este canal Así que bueno, nada chicos, vamos a hacer la cortita eh, Para poder participar por, la, por el sorteo de este vehículo Va a ser a través De los comentarios de este video en Youtube Entonces, ¿Cómo tenés que hacer? Me tenés que dejar Tu nick de World of Tanks Tenés que estar suscrito, claro que sí A este canal, y tenés que haber dejado ese like Ese dedito arriba que no te cuesta nada. Es un segundo a tac. Y a mí me ayuda un montonazo. Así que nada. Me dejas tu nick eh, bien escrito. Fíjate que esté bien escrito. Bien. Voy a estar sacando seguramente como siempre un ganador y dos suplentes. Más que nada para asegurarme de, de, de poder. Por si está mal escrito y no te puedo ubicar. Pasa al segundo. Y si no pasa al tercero. Lo lamento bro. Pero son dos segundos. Tómate un segundo. Si es difícil de escribir tu nick. Eh, para poder escribirlo bien. Daré. Eh, eso por un lado. Y después lo otro. Va a ser el sorteo el día viernes 19 de febrero ¿Bien? Así que el día viernes 19 eh, Vamos a estar Sorteando este vehículo Entre todos los comentarios que hayan dejado Entre todos los nicks que hayan dejado En eh, este video de ShowTube ¿Bien? Así que bastante, bastante sensi Seguramente lo estaré haciendo por la página de sorteados Como lo hacemos habitualmente Así que bueno, nada chicos Quería decirles eso, les quería agradecer porque cada día somos más y el canal sigue creciendo. Eh, así que bueno, nada, eso. Les agradezco un montonazo. Les mando un beso gigante, cuídense. Y seguramente nos veremos en la próxima. Chau, chau.